nos están muriendo los sims Lo siento, gente eh, Vamos a continuar otra vez la partida A ver si los puedo salvar Antes de que se nos mueran Voy a intentar conseguir algún sim Antes de... Aunque los tenga ahí Voy a intentar conseguir algún sim De momento Es que se nos reinicia el mundo Para que no perdamos la partida Y... Vamos, eh, antes de nada De ponernos a hacer nada más Vale Esto fuera y todo esto, eh, toda esta zona de aquí la voy a demoler, ¿vale? Porque ahora mismo esto no tiene ni electricidad ni nada. Entonces, todo eso lo voy a demoler. Le, las prioridades que tienen ahora mismo son de 5, ¿vale? Eh, ¿Qué más vamos a hacer antes de que se nos mueran los Sims Porque ya es la segunda vez que se nos mueren, entonces... Eh, vamos a intentar excavar toda esta zona de aquí para conseguir comida esto sí que le voy a dar más, máxima prioridad para que no escabe y consigan aquí un montón de comida y eh, voy a... vale, esto está aquí subido, entonces... iré en este bloque de aquí, ¿vale? toda esta fila de aquí la vamos a, a tener ya para tener toda esta zona cubierta le voy a dar máxima prioridad, que es lo que le he dado ¿vale? Eh, para que nos hagan esta zona y, y ya está, listo entonces, eh, que me vayan ahí construyendo ¿vale? rápidamente recordar el bloque este, no tocarlo porque esto es lo que nos está dando respirada, o sea, oxígeno ahora mismo en esta zona ¿vale? tenemos oxígeno gracias a este bloque mayormente y aquí pues vamos a seguir haciéndonos la habitación eh, Vale Estoy viendo que por aquí tenemos también oxígeno y agua Más agua por aquí Así que toda esta agua pues la tendremos que transportar en algún momento hasta esta zona Pero de momento no Como esto lo tenemos en baja prioridad pues no Mira, te... hemos conseguido algo más de comida pero se nos ha muerto uno Vale eh, vamos a intentar que, aunque se nos agobien que ahora mismo no están bien, ¿vale? Ahora mismo no, no tienen ningún defecto ni, ni se nos están muriendo. Vamos a intentar que no suba mucho la. Eh, vale, dos sin. Voy a conseguir otro antes de que se me muera, porque eh, como se nos muera otro, adiós. Vale, eh, noctámbulo y vale eh, madrugador. Bueno, es un poco patán, pero ahí va a estar, ¿vale? Ya tenemos tres sin. Sí. Este de momento, pues no se nos va a morir. Porque es nuevo, ¿vale? La... comestibles pues tienen eso Todos los sin que se nos mueran ahora Mira, eh, este Ya se nos ha muerto otro De momento tenemos ahí a uno Que bueno eh, Están sobreviviendo como puedan, ¿vale? Todos los sin los vamos a enterrar aquí Ya tenemos a, un, a uno enterrado ¿Vale? Esta zona va a, hacer, va a seguir siendo la de eh, las muertes hasta que todo, hasta que esta zona de aquí Todo esto se nos llene de pipí Que ya después la regeneraremos Pondremos toda esta zona bien, ¿vale? Este es el quinto episodio, me parece Y poquito a poco, ¿vale, gente? Esto sí que lo vamos a recoger Vaya que se nos llene todo de pipí Y de momento, bueno, tenemos comida, ¿vale? De tranquilidad tenemos comida, eh, eh, también es bueno que se nos hayan muerto los sims, sí, más que nada para poder ahora eh, hacer el, el cambio de habitaciones. Y aquí tenemos más comida, ¿vale? Eh. Entonces, ya teniendo toda esta zona, la agricultura, pues seguramente me las lleve mucho más para arriba. Más que nada porque quiero cambiar toda esta zona de electricidad y la quiero poner aquí, ¿vale? y nada, eh, esto o sea, no sé lo que tiene ahora mismo máxima prioridad vale los cuartos de baño, que las voy a bajar a 7 porque no hace falta que me lo estén poniendo todo el rato vale, todo esto a 7 y nada, voy a ir haciendo las habitaciones, que voy a abrir esto con mucho cuidado más que nada, porque aquí tenemos un montón de hierro y... Y voy a ir haciendo las habitaciones de dos en dos, ¿vale? Entonces, para las habitaciones de dos en dos, antes de... Bueno, antes de hacer nada eh, Esto también habría que demolerlo Y ponerlo un bloque más para arriba Esto, pues a ver si me lo pueden absorber no va a ser el caso, pero bueno. Y eso, de momento tenemos bastante comida, ¿eh? aquí por coger y todo el rollo. Que como se nos han muerto unos cuantos, pues, pues lo que tiene. Que hay que, ¿vale? la, la, El oxígeno de la base está bastante bien. Esto pues no tiene oxígeno porque está aquí soltando eh, también unos gases. El pipí. Pero bueno, eh, todo esto lo voy a quitar. Aquí se nos, va a quedar a, a, o sea, se nos van a caer unos pocos de bloques de arena, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Y lo que quiero que sí que me demuelan ya, eh, va a ser eh, todo esto para hacernos la, las habitaciones, ¿vale? Para hacerlo un bloque más para arriba, y así ya tener pues, toda la zona construida. Esto como ya veis, pues no se tarda nada en hacer, ¿vale? Yo espero que ahora cuando eh, la caída no se me muera... Ahí están, vale. Y esto lo vamos a cancelar de momento, eh, vale. Ahí está el sin investigando, perfecto, para que se nos haga la zona del invernadero y, y vale. Todo esto también lo vamos a demoler, que no hemos, o sea, no se nos han quitado. Fuera todo esto. Se nos ha bugueado, no, no, no tengo ni idea eh, Demoler A ver si lo pueden demoler Demoler y demoler lo Vamos a poner máxima prioridad Vale Y los cables también los vamos a demoler vale, perfecto eh, bueno, una vez teniendo ya todos los dormitorios, la parte de arriba quitada eh, esta zona va por aquí y esta va por aquí ahí estaría vale, ya tendríamos... Eh, voy a comprobar que el cuarto de baño me quepa vale ¿me cabe el cuarto de baño? perfecto ahí estaría vale, el cuarto de baño lo vamos a hacer justo a la entrada de momento lo que vamos a hacer va a ser poner las puertas, eh, los bloques de oxígeno para que cada una tenga su bloque de oxígeno y su puerta, ¿vale? Y aquí igual, aquí iría a otro dormitorio y pondríamos otro, otro bloque de oxígeno y la puerta. Ahí está. Ya con esta zona pues puede ir eh, respirando bastante, se puede ir respirando bastante bien, ¿vale? Eh... Vamos a hacer de momento el, cuart el cuarto del medio. Vale, eh, aquí pues tenía una cama, otra cama. Vale, tenemos comida, más o menos, ¿vale? Gente, eh, esto lo voy a subir para que lo vayan ya consiguiendo las prioridades. O sea, esto que lo vayan haciendo y esto también, ¿vale? Y me falta un... Vale, ahí está el zinc que me faltaba Que no sabía dónde estaba Vale, estaba comiendo de momento Tenemos pocas calorías Tenemos que conseguir mucha más com comida eh, Vale, voy a ir siguiendo plantando plantitas por aquí eh, De momento no tenemos, creo, lo de... El invernadero Pero ahora lo voy a mirar Creo que esta ahí le siguen investigando. Hasta que no termine pues no lo tendremos. Pero ya una vez que tengamos lo del invernadero las plantas pues nos van a crecer mucho más rápido. Y, y. vamos a tener mucha más comida. Ahora mismo, pues, como ya habéis visto, es que estamos nulos. Lo de comida. De algas vamos genial. Eh, esperando. Bueno, aquí tiene poca algas, pero bueno, va poco a poco. Vale, ya he terminado lo de esto. Y vamos a hacer aquí otra zona eh, Que va a ser la zona del invernadero Esta zona la vamos a dejar aquí Y ya tenemos esta maquinita ¿Dónde está? Fertilizador, ¿vale? esta ¿vale? la estación de granja Entonces la vamos a poner por aquí mm, Ahí <coughs> Y vamos a hacer eh, esta pequeña zona de... De cultivo más rápido Para que puedan pues Seguir dándonos comida y todo el rollo Ya tenemos la nevera, ¿vale? Que la nevera eh, de momento no la voy a poner aquí Esta va a ser la zona de comida ¿Vale? La, la cocina, por así decirlo Pero no la voy a poner todavía Porque tenemos poco sin sí y poca comida Entonces eh, Las la baterías ya las tengo todas cargadas y aquí lo que quiero que me hagan las habitaciones más que nada para tenerlas ya listas entonces todo esto le vamos a dar prioridad máxima para que vayan a ir haciendo la estructura por lo menos y ahora ya vamos rellenando todo lo, lo que viene siendo la habitación ¿vale? que como ya habéis visto eh, aunque se nos hayan muerto los sims pues podemos seguir la partida perfectamente y si no pues cogeré otro punto de guardado y lo pondré eh, para que no perdamos la partida ¿vale? y si morimos pues nada hacemos otro mundo y ya está Eh, como tenemos solamente dos SIN, tenemos dos horarios, ¿vale? El horario nocturno y el diurno, que ahora mismo pues está dormido. Eh, después en investigación vamos a mirar eh, qué es lo que podemos ir haciendo ya. La automatización de momento no la voy a tocar eh, porque... Mm, tenemos muy poco sin sí, vale en la colonia hasta que no nos eh, sobre o sea hasta que no volvamos a tener bastante no lo voy a hacer y esto vale la acústica nada vale aquí de momento nada lo que sí que nos vamos a ir haciendo son estos los de los bloques de, ter de termo vale eh, que esto no es la del calor y una vez eh, hecho esto no haremos la puerta de, de Gérmenes, ¿vale? La, Están las sellada y esa es la, la mejor que tiene el juego. Vale. Pues nada, vamos a darle un poquito de tiempo a los sin, ya que son poquitos. Podemos recoger. Eh, vale, vamos a darle la prioridad a este al de excavación. Aunque bueno, de construcción le gusta más, pero bueno, de momento excavación para que nos vaya más rápido. Para cuando termine la tarea, pues seguramente se ponga ya el gorrito, ¿vale? Como tenemos nada más dos sin y están por turnos, pues eh, para que no se nos cansen, ¿vale? Esto os lo recomiendo que lo hagáis más que nada, para que todo el tiempo tengáis a gente trabajando en la base. Son dos nada más ahora mismo lo que tenemos porque se nos han muerto tres sin, ¿vale? De inanición de comida. Hasta que no mejoremos la zona de comida, pues como veis, pues estaremos un poco mal. Y ya una vez terminado todo eso, recogeremos todos los cuerpos de los cadáveres y nos lo llevaremos al cementerio, ¿vale? Que tenemos aquí. Entonces vamos a darle un poquito de, de tiempo a que hagan todo. que me gustaría ponerlo aún más en cámara rápida, pero no, no... se puede Vale, ahí tenemos ya las dos... Eh, camitas listas y... me voy a ir poniendo, vale, esta zona, ¿no? aquí y aquí otra puerta y esta va a ser la zona del cuarto baño, ¿vale? Toda esta zona que me lo caben también. mí y esto lo vamos a demoler y esto también si se cae tierra no pasa nada vale ahora, ahora la quitamos eh, lo malo es esto que ahora bueno como tenemos la zona esta ya hecha no tampoco se nos ha roto mucho vale todo esto sí que lo voy a quitar. Y le voy a dar aquí. Para que nos vayan limpiando todo el pipí. Pues bueno chicos, a ver qué os está apareciendo la serie. Me gustaría que lo dejarais por los comentarios. Y que si os está gustando pues le deis un fuerte like Y os suscribáis al, al canal para que os traigáis más contenido Próximamente Escasez de comida, vale, tengo escasez de comida pero vamos cogiendo poco a poco No os preocupéis porque eh, ahora mismo aunque deseamos, tengamos poca comida somos pocos sin, sí, vale esto no sé por qué no, no sigue creciendo. ¿Crecimiento? Fertiliz vale, porque... Eh, creo que le falta eh, que tenga menos respiración. ¿Vale? En las plantas estas... O eh, sea, menos respiración no. Que le, creo que le falta agua, ¿vale? A ver si los sim vienen y lo hacen. Vale, 1400 calorías okay. Vale, ya está puesto el gorrito Perfecto Y ahora la prioridad No sé dónde tengo Ah, aquí en la puerta, vale Las puertas os recomiendo que le deis Tres de, de, priori de prioridad más que nada porque no la vais a tener que estar utilizando todo el tiempo, a no ser que la queráis tener abierta o poner automáticamente Que se abran eh, Pues la podéis tener al 3, ¿vale? Que no hace falta tenerla al 9 ni mucho menos Y a lo que sí le voy a dar prioridad máxima es a esta ¿Vale? Para que me lo hagan ya y así tenerlo Vale, ya hemos tenido, ya tenemos otra vez, eh, más o menos, buena comida, estamos en 5.400 Y voy a mirar a ver que sí nos aparecen ahora mismo Vale, eh, no es que sean muy bueno este tiene arte y es un manita, pero ya tenemos uno de arte y estos son los huevos, así que de momento no voy a coger ninguno Ok, esto le voy a dar para que lo vayan recogiendo Ya tenemos ahí más comida Así que nada, esta zona eh, creo que ya tenemos como una habitación No, no porque es demasiado grande, ¿vale? Entonces la dividiremos en dos y tendremos dos dos habitaciones, ¿vale? que esta de aquí pues o sea eh, la podéis poner que ocupe todo esto la habitación, ¿vale? la de mm, el invernadero pero lo que vamos a hacer nosotros va a, va a hacer poner dos máquinas, una tras otra, ¿vale? no es lo mejor pero es lo que tenemos de momento Ya lo, ya lo cambiaremos y lo pondremos mucho mejor y esta zona de aquí, aquí voy a hacer otro invernadero, así que... Eh, aquí ya sí que lo voy a poner... ¿De dónde está? Que no me acuerdo ahora mismo de momento. Aquí. Voy a ponerlo ya aquí y que me vaya haciendo también otra zona de invernadero. Que esto ya sí se va a convertir en un invernadero y va a hacer mucho mejor. Vale. Eh, mm, mm, mm. Vale. A ver... Eh, la prioridad se lo voy a cambiar a la máxima y ya vais a ver cómo se convierte esto en un, la zona de invernadero ya estáis viendo, ahí se ha convertido la zona de invernadero y esto ahora va a hacer que las plantas crezcan mucho más rápido Vale, eh, después nos vamos a hacer la zona del dormitorio Que le voy a dar prioridad a esto No es lo mejor de darle prioridad de cada 2x3 a los 5 Porque se nos agobian Y ahora de momento, pues bueno, estamos de, bien de comida Y de ansiedad, ¿vale? El estrés, pues muy importante que lo tengamos siempre a cero Aquí vaya a ver que se nos ha terminado ya otra zona Así que perfecto Vamos a seguir en este lado aquí, haciendo nuestras habitaciones. Vamos a seguir subiendo esta zona. Y nada, todo esto cubierto, ¿vale? La prioridad ahora mismo... Fuera de... Vale, esto está como fuera del invernadero porque está muy lejos, ¿vale? Como estáis viendo aquí ya es el cultivo de hidropónico, ¿vale? Seguramente por aquí corte. Eh, esta zona y ponga por aquí otro, ¿vale? Ot otra zona de invernadero porque es muy grande esta zona que acabamos de hacer. Pero esta al ser más reducida, pues ya, ya está entera, ¿vale? Eh, o sea, ya se convierte en una zona de invernadero. Vale. <ríe> bueno, pues como yo veo que ya llevo más de 40 minutos. Eh, voy a ir dejando el episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Hemos intentado mejorar esta zona del dormitorio. Pero no hemos terminado de hacerla, así que lo veréis en un próximo episodio. Hemos hecho esta zona del envenadero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en, la próxima, en el próximo capítulo seguramente sea eh, mejorar las habitaciones con su cuarto de baño y las la tuberías, ¿vale? Que es lo que nos vamos a poner hacer Y la zona de electricidad nos la llevemos seguramente aquí para poder tener energía y, y repartirlo por toda la base. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, que le deis like al vídeo, compartidlo eh, con vuestros amigos y si no estáis suscritos, suscribiros para más contenido. Así que nada, eh, chao chao.